Hola, voy a hablar un poco de mi punto de vista sobre el vídeo de Majin Bialik, que habla sobre la importancia del lenguaje en la construcción ¿no? de, una, de una sociedad que respete, eh, de hecho, más a las mujeres. ¿no? El vídeo que, que ella publicó se llama Girl vs. Women ¿Por qué importa el lenguaje? ¿no? Eh, es, un vídeo bastante interesante, yo creo que expresa algunas opiniones de manera correcta, pero hay otras opiniones que yo considero que, que son erróneas, equivocadas, y quería hablar un poco de, de esa cuestión, porque ahora mismo ¿no? estamos en esta fase en la que todo el mundo está compartiendo ese vídeo y creo que es importante hablar también de otras cuestiones. Si a alguien le extraña que siendo un hombre hable de feminismo, yo creo que el feminismo eh, junto con cualquier otra lucha contra las opresiones del Estado capitalista. Eh, es algo que todo el mundo puede estudiar y que dentro del análisis marxista no se hace distinción de sexo, no se hace distinción de raza y que por tanto todo el mundo puede poder hacer su análisis y describir su punto de vista sobre, sobre esta temática ¿no? y sobre todo en la cuestión que para mí es más importante de ese vídeo. Bien, voy a leer porque soy un actor... No, no soy un actor. Soy una persona que simplemente tiene esta opinión y tal. Entonces, si quieres poner este vídeo así como en segundo plano o lo que sea y seguir con tus cosas mientras estoy leyendo, eh, pues puedes hacerlo, ¿de acuerdo? No es mi cara lo más importante en esta cuestión, sino que se oiga un poco un punto de vista distinto sobre, sobre esta cuestión que para mí es de importancia capital. La cuestión del lenguaje, y de cómo se usa. El texto se llama, como pone en el nombre del vídeo, Chica contra mujer. ¿Por qué importa la clase social? Dice así. Hace un par de días me encontré con un vídeo que ahora mismo gana mucha repercusión en las redes sociales. Es de la actriz de Big Bang Theory, también doctora en neurociencia Mayim Bialik, que habla sobre el efecto que tienen en las personas el uso de unas palabras y otras con respecto a qué hacen referencia. Yo no voy a entrar en contradicción con este concepto. La lingüística todavía se debate si es la sociedad la que crea el lenguaje o el lenguaje el que afecta a la visión de una sociedad. Para mí es igual, porque si cambias la política de un Estado, cambias su lenguaje y si cambias su lenguaje, definitivamente ayudas a cambiar también su política. No hay contradicción. Lo que se dice, eh, ella en concreto, sobre ello, es correcto. Pero hay un error muy grave, gravísimo, diría yo, en la argumentación posterior cuando trata de poner una guía de cuál es la diferencia entre una chica y una mujer. Y usa literalmente estas palabras que he traducido al castellano. Indicadores de que una mujer es tal son un diploma de educación secundaria, un trabajo, un coche del que paga el seguro, una hipoteca, una casa propia o un 401k que en Estados Unidos es un seguro de pensiones obligatorio para las personas empleadas. Las chicas suelen tener menos de 18 años y normalmente viven con sus padres. Ser madre es normalmente un fuerte indicador de que alguien es, de hecho, una mujer. Tiene un trabajo a tiempo completo y 150 personas en nómina, es una mujer. Es jefa de operaciones de la empresa, lo que la hace una mujer. Aquí termina, digamos, eh, la cita. Bialik hace referencia a que empoderar a la mujer es algo positivo, pero lo hace en base a empoderar a mujeres que ya están empoderadas en los ejemplos que usa. Ahí existe una clarísima marca de clase que le impide ver que la mujer no siempre está en una posición de poder para adquirir el título de tal. No necesita tener independencia económica para hacerlo tampoco, porque si hay algo de lo que se tiene que ocupar la lucha feminista, es precisamente de actuar sobre las mujeres que más sufren las consecuencias de la sociedad patriarcal, que son las mujeres de clase baja que ni siempre poseen títulos de estudios, ni tienen trabajo porque están encerradas en casas que no le pertenecen, ni poseen bienes raíz y pueden vivir todavía en casa de sus padres porque les obliguen a tener que ejercer como cuidadoras sin sueldo. Es muy importante extender el mensaje de la importancia que tiene la modulación lingüística en la mente de las personas. Pero es igual o más importante hacerlo en el marco del feminismo de clase. Y no solo procurar poner estándares sobre la independencia que logran las mujeres de clase media, sino también empoderar a las mujeres que efectivamente sufren lo peor del patriarcado, las de clase trabajadora que no poseen lo que las defendidas por Mayim Bialik.